Para que nuestras decisiones sean adecuadas, debemos considerar que el proceso de planificación puede comenzar mucho antes de abordar el propio trabajo de redacción de un texto académico. Es lo que se llama leer para escribir. Leer para escribir implica adoptar una perspectiva diferente cuando leemos los textos de otros colegas. ¿Esto qué significa? Pues, no solamente fijarnos en el contenido de esos textos académicos, sino intentar adoptar el mismo punto de vista que dichos autores adoptaron a la hora de preparar ese texto. Fijarnos en cuál es su objeto de estudio, su estructura, el modo de citar, ¿eh? el enfoque, la temática, etcétera, etcétera. De este modo, nosotros, de manera continua, iremos aprendiendo cómo se prepara un texto académico y así los procesos de lectura, de investigación y de escritura aparecerán plenamente integrados. Igualmente es muy aconsejable para el escritor novel hablar para escribir. Esto es llevar a la conversación aquellos problemas que eh, se le vienen encima a la hora de abordar la escritura de un texto académico. Llevar a la conversación con otras personas más expertas que le puedan aconsejar sobre el camino que debe tomar. Por ejemplo, el tutor eh, o el director de una tesis doctoral, por ejemplo, los colegas del mismo equipo de investigación, etc. Estas personas de una trayectoria acreditada dentro de su área de conocimiento le podrán facilitar eh, la tarea a la hora de definir su objeto de estudio, el enfoque más oportuno, la bibliografía más interesante sobre el mismo, etc. El escritor novel de esta manera no estará solo y podrá abordar con mayores garantías los principales retos que se le plantean en este punto del trabajo.